Hola, aquí Antonio Herrero. Acabo de ver la película El fundador, que explica cómo Ray Kroc consiguió un imperio multimillonario partiendo de una simple hamburguesería. Bueno, no tan simple. En verdad era un negocio fundado por los hermanos Maurice y Richard McDonald, que tras varios años mejorándolo consiguieron poder servir un menú de hamburguesa en 30 segundos, eliminando todas las fuentes de costes que les impedían tener beneficios crearon y optimizaron un sistema. Un sistema no es más que un método de trabajo, en el que todo, hasta el último detalle, está definido para que no dependa nada de su dueño. El sistema permite que el negocio pueda funcionar solo con los empleados, sin que se resienta y generando beneficios a su dueño. En la época de los inicios de McDonald's, un pedido tardaba de media unos 30 minutos y muchas veces se servían con errores en el pedido. A raíz de un pedido de seis batidoras múltiples, apareció por el negocio Ray Croc. Ray era el vendedor de las batidoras que habían pedido, y era un vendedor bastante mediocre. Ray consiguió que los hermanos McDonald le explicaran cómo lo habían organizado todo, en ese momento, Ray vio la oportunidad de clonar ese sistema para franquiciarlo y crear al final la más grande cadena de hamburgueserías de la historia, robándoles el negocio a los hermanos McDonald's. Evidentemente, no quiero entrar en la ética de lo que hizo Ray Kroc. Quiero incidir en que, para automatizar un negocio, para que su dueño deje de hacer de hombre orquesta, para obtener ingresos en piloto automático... Es necesario implantar un sistema en tu empresa como si la fueras a franquiciar. En el negocio, su motor, su corazón ha de ser ese sistema y no su dueño. Definir un sistema te va a permitir delegar absolutamente todas las tareas que haces en estos momentos para dirigir tu negocio de forma eficaz. Ya he hablado reiteradamente de esto en varias ocasiones. Hoy simplemente quiero recomendarte la película El fundador. Quiero que te hagas una idea de cómo, partiendo de un pequeño negocio, se puede crear una gran cadena de ingresos multimillonarios con la ayuda de un sistema. Hace ya algún tiempo te hablé de esto con otro ejemplo, en este caso español, Telepizza. En ese artículo te explicaba cómo puedes construir un imperio partiendo de la nada. Cuando tienes desarrollada una gran mentalidad empresarial y con la ayuda de un sistema replicable en el que su dueño no, no sea necesario para que el negocio funcione. Con la mentalidad y los conocimientos necesarios, un negocio puede crecer infinitamente. El límite solo lo pones tú. Para dejar el autoempleo y convertirse en empresario, debes definir, implantar y mejorar constantemente tu sistema. Comentarios, please. Déjame tus comentarios aprovechando que ya funcionan y dime ¿En tu empresa tienes definido tu sistema? ¿Tu empresa podía funcionar sin que tú estuvieras en ella? ¡Anímate! Déjame un comentario por aquí abajo, al final de la transcripción del artículo o en el canal de YouTube, si es que lo estás viendo directamente por aquí. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo y buena verbena de San Juan. ¡Ah! Y cuidadín con los petardos. Hasta luego. Gracias.